Ladies and gentlemen, soy Bonnie Y el día de hoy haremos una dinámica A lo que yo le llamo Nostalgia Y así es, el primer juego de esta sección De Nostalgia Va a ser Dragon Ball Infinite War Pero hey, basta de explicaciones Y vayamos al rollo. Pues, primero lo siempre Nuestro idioma, español, obviamente Porque inglés casi no lo entiendo <ríe> Si mal no recuerdo yo Lo que más, más, más, más Me gustaba de este juego es esto es hermoso la intro. Es bellísimo. Es maravilloso subir el volumen de esta chingadera. Pues bueno, vamos a hacer el modo historia Más que nada para tratar de ver En qué se trataba todo esto de Dragon Ball Hey, aquí tenemos la primera parte La saga Saiyan Realmente esta Es una de las mejores que a mí me encantan De la saga Desde el rato de Gohan hasta concluir Sinceramente con el escape de Vegeta ¿Y si yo te entierro primero? Nostálgico, muy nostálgico pero bueno, vamos a empezar. Vamos a hacerlo todo en difícil. Vamos a hacerlo todo en difícil. El primero no va a correr los controles. Ok, mover el personaje. Pues bueno, vamos a iniciar con la primera misión de la historia y cinemática. am your older brother radits you were born on the planet vegeta you're a saiyan one of the strongest warriors of the universe go on simplemente cinco palabras algunas Realmente una escena que me llena un chingo de nostalgia. Pero bueno, eh, hey, yo siempre yo intenté subirlo. Pero cada vez que intentaba subirlo, siempre... ¡Mamá huevo! <ríe> siempre, siempre, siempre. Nunca me dejó subir. Ni descubrí cómo se hacía. Eh, hey, primer mundo. Si mal no recuerdo, tenía que atravesar todos estos lados. Y después buscar una Dragon Ball. Que hay una Dragon Ball que está aquí. Y yo me la voy a chingar. ¿Por qué no? Okay, ¡LET'S GO! Bien, veamos Ok, con este es el impulso Este recargo, ok Y salto, bien Y con este el... Ah, ok, el radar Muy bien Aún ah, recuerdo una que otra cosa Pero sí me acuerdo Que aquí yo no sabía recargar antes <ríe> No sabía recargar y literalmente Perdía siempre en modo difícil Ok Uy, no, recagado. No, no, no. <risa> Realmente no recuerdo bien cómo se es hacía esto, pero bueno. A intentar recorrer un poco al menos cómo se jugaba. Uy, qué madrazo. Vamos, Goku. cuenta todos su... los.. Los portalitos. Chingo. Aquí tenemos otro. Uy. Varios madrazos que le estoy dando a mi ¿eh? pobrecito. <risa> ¡Ey! Aquí hay frente y algo Sí, Piccolo, es el siguiente checkpoint Veamos Ok, un poquito de energía, no está mal ¡Ey! ¿Qué es esto, naranja? ¡Ah! La Dragon Ball, sí es cierto La de cuatro estrellas, esto sirve muy bien Cuatro más? ¡Sí! Ay, qué pendejo estoy. Que me consiente, chingada. <risa> Otra porción más. Solo me quedan pocos, solo me quedan pocas más. Ahí está, ahí está, algo más. Ahí está el te Yo te sigo, sigo, sigo, sigo, sigo. sigo. Ah, huevo, llegué. Ok, de este lado hay otro. ¿Dónde? Ya lo vi. Son dos, literal. Vamos, pues, los por favor. ¡No mames! Ah. <risa> ahí está Y este más ¿Y ¿Me falta otro? Pues si yo no me otro ¡Ah, ok! Sí, sí, sí, está ahí ¿Perdón? ¡Oh, ese final! Ok Yo no recarraba esta parte ¡Monedita! ¡No mames, que me caí! ¡Ah, no mames! ¡Monedita! Monedita, y listo, a huevo, vamos Ay, y listo, terminado. On, qué nostalgia, manolita. literal. ¿Cómo tú una vez? Bueno. mil de dineritos de Zeny. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No lo hice mal para hacer la primera vez en mucho tiempo después de recuerdos. <risa> ah. Ni llegué Ok, cinemática Uh, la primera pelea Aquí ya se viene la primera pelea Editar habilidades jame, jame, jame. No recuerdo cómo era esto, eh No recuerdo cómo era la primera pelea Pero yo creo que me va a ir bien Yo siento que el, que el Bonnie del futuro le va a salir muy bien <risa> Sí, también nos fue que estuvimos aquí una puta hora espero eh, vamos a ver qué tal nos va contra Radix, el hermano de Goku. Bueno, bueno, you're un poco más tonto de lo que pensé. Entonces Kakarot, ¿has venido a decir que nos you'll a us? No. Estoy aquí para llevar a mi hijo de vuelta. Da huevo no dejaba a Gohan. Literal. Ay, ay, ay, ay, ay, chingado, Vente. <tose> ¿Ya me Madrid A ver. A huevo, a huevo, a huevo, Nada, es cierto, no voy a usar técnica. A ver. ¡No! ¡Pero cómo! ¡Ah, ok, ok! okay. Así como puede, con, okay. con esto recargo ¡Ah! ¡Chinga! ¡Ay, no! Es el, ok, ok, a ver Creo que me acuerdo muy poquito de esto A ver, no ¡Sigo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡Que se puede! ¡Oh! Es este la es lo que me encantaba lanzarlo ¡Jajajaja! <risa> <risa> toma! <bien, estoy> <risa> ok, ya Ok, con esto se podría. acá Ok, tienes la furia Oh Oh, oh, oh, oh, oh ¡No! Ok ¡Miércoles! ¡No! ¡Oh, uh, se cansó! buscar la acá! ¡Sí! <ríe> ok, veamos ¡Jurion! ¡Oh, no! Nadie un malo! ¡No! ¡Vamos, güey! ¡Ahí está! ¡Que sí se puede! ¡Que sí se puede! ¡Que sí se, sí se puede! ¡Le queda muy poco a vida a él! ¡Vamos! ¿No? Pues no, morí Ok, segundo intento. Todo como ahora. Genial, qué buen inicio. Vamos que se puede. que se puede. No te puedo jugar, que no se puede. Ok, recargo. No tengo ni idea de cómo se hace esto, pero ok. Ah, qué joder! Ok, ok, ok, que se puede, que se puede, que se, se puede. Vamos, vamos, vamos, vamos. Ah, oh, no, no, por Dios. Ok. Ok, creo que recuerda un poquito de esto. Ok, ok, ok. Oh, no. No recuerdo cómo hacía eso. No. no, no. No, no, no. Sí, guau, es que no voy a poner. <risa> ok, no hay problema. Ah, ¿yo estoy comiendo. No tengo vida literal. Y acá le así. Ah. Y sí, así estuve durante una hora. Mejor te voy a hacer un resumen de todas las veces que me partieron la madre y hasta que por fin gané. Oh, oh, call Not for me! challenge! No! <laughs> oh, no! Oh, God. Ready? <laughs> okay, it's a no! No! No! No! No! No! combo, No! No! good going to no, ok, ok, ok, ok, ¡Y okay. ya oh, de... de serio! ¡No, me estoy Yo creo que voy a tener que comprar algo de curas en la vida, ¿eh? En... Ok, ok, lo manda a jugar las chihuahuas. Espero que eso me ayude porque literalmente estoy en rojo. Bueno, naranjas. Ok, literalmente que ver naranjas. Ok, estamos iguales en lista de vida. Ya no. Yeah. Le di un cambio, cara. Perfecto. No, okay. Vamos, que me queda muy poco. Me queda casi nada para vencerlo. Es en serio. Vamos. ¡Oh, sí! <ríe> Sí. ¿Qué chingadazo le dieron a Goku? ¡Oh! pero chingadazo de los feos <ríe> el poder oculto de gohan Oh, espectáculo okay, de canon. Ready to die. Con tampoco so Bien Acabamos con la vida de los dos al mismo tiempo ¡Fua! ¿En serio? Ah, creo que soy de puras B de Bonnie. <ríe> Odio <Todavía> mi vida. <ríe> ¡Ey! Ahora tenemos el camino de la serpiente. Pues vamos a intentar ver cómo me va. No es tan difícil. Oh, Dios. Este hombre, cuando era más pequeño. ¡ay! era un dolor de cabeza este nivel. Pero literal, fue un dolor de cabeza gigante. Sí, esta Snake Way? es super larga Bien Mejor morido, ok Uy Yo antes no me atrevía a pintar estas plataformas, ¿eh? me Le daban un chingo de miedo de caerme como ahorita Ok O sea, esas partes sí las hacía con gusto porque literalmente no tenía miedo. Eran rectas después de todo, pero las otras partes... Uh, vaya miedo que sí me daba. Ok, una monedita más. Ay, cuánto... ¡Oh, no! Ok, ok, ok, ok. Me lancé bien la caja, ok. No hay una no trae de dragón por acá. Ay, oh, sí hay una no trae de dragón por acá. Ok. ¿Cómo me irá, No tengo ni idea. Pero.. ¡Voy por la escala de dragón! ¡No tengo! ¡Ajá! ¡A hueso! ¡Apú! Okay. Voy a recargar porque no tengo energía. <ríe> corre, corre, corre, corre. Tengo tiempo Tócalo. Perfecto. Ok, ok. Vamos, cada vez más menos. Moneditas. ¡No! ¡No! Ok, agarré el chico Lo bueno. ¡Ya es el último! ¡Ah! No, no, ese fue el pendejado. <ríe> okay, se le agarra esas monedas. A uh ver. -huh. ¡Eh! ¡Lo tengo! ¡Ok! Una, dos, toca lo mismo Oh, ok. Uh -huh. Fue diferente a como era antes, pero esto ¡Otra vez! ¡Oh! Ah, sereno moreno, sereno moreno, sereno moreno. Pero eh, hey, espero que les haya gustado. Ya sé que literalmente fui todo un desastre, pero aún así espero que lo hayas disfrutado y que te hayas divertido al menos un poco, al menos que te haya sacado una sonrisa. Recuerda de suscribirte y seguirme, porque me apoyarías bastante y podré seguir haciendo este tipo de videos medio raros y locos. <ríe> Aún así, les agradezco a todos. Soy Bonnie. Báñense porque yo no lo hago. <ríe> y nos vemos hasta la siguiente. Y recuerden: No chile, no sé. sobre todo. Adiós.